Los vecinos del barrio se iban empobreciendo, de tal forma que vivíamos bastante gente en la calle, durmiendo en la calle, que vivíamos gente que iban buscando en los containers alimentos. Entonces nos juntamos un grupo de unas ocho o nueve personas y empezamos. Siempre vista se ve que esto no es un lugar adecuado... ...como para, para tener un comedor tal como está ...y mucho menos una cocina... ...ahora resulta... ...que hay una intervención en el barrio... ...para hacer una reforma a fondo, bien hecha... ...que se han inclinado un poco para hacer un comedor decente... ...con una cocina decente... ...pizza de atuñera para la señora Ana... ...el futuro que vemos nosotros es que la gente... ...tenga su autoempleo... ...y hemos estado por hacer una serie de proyectos... ...como puede ser curso de cocina... ...taller autónomo urbano... ...que es montaje cooperativa de, de trabajo asociado... ...primero para prestar un servicio al barrio... ...y que no se pierda el poco trabajo que sale en el barrio... ...que lo hagan la gente del barrio... ...gracias a, a este programa que tiene el Ayuntamiento... ...podremos desarrollar pues cuatro o cinco proyectos... ...que tenemos ahí...